Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel. Yo soy el vengador tóxico. Eh, me he encontrado con Marizu Spooky, pero voy a hablar antes del evento que ha pasado hoy en Konami, porque lo de Mari, Marizu Spooky sé que va a haber aquí eh, tela marinera, tela que cortar, tela que cortar en el tema... En tema manda a narices voy a intentar a ver lo iré pensando sobre el evento de Silent Hill sobre Konami el evento de Konami si podemos hacer un resumen digamos un resumen para meterlo todo tenemos un remake como dije hace nueve días no es que no lo dije es que no es que lo dijera yo ...bueno, sí, lo dije yo, pero... ...lo dije yo, pero porque lo había dicho el director de la película... ...que va a hacer... ...también muy interesante el tema de la película... ...porque eh, la primera película... ...de Silent Hill... ...película canadiense, muy bien hecha, que sale... ...Ned eh, Star... ...de Juego de Tronos... ...sale como Mason... ...y... Luego hicieron una segunda parte que es un poco como si fuera pues, eh, el Silent Hill 3. Un poquito así, con el rollo ese. Y la verdad es que no fue tan bien. Ya no estaba ese director. Ahora vuelve otra vez el director con Silent Hill 2. Remake de famoso juego... Silent Hill 2 bueno yo esperaba que hubiera un remake sinceramente del Silent Hill 1 y no del 2 pero ese es otro que ya podemos otra vez confirmar lo dimos di aquí la noticia de que eh, bueno dimos la noticia recordamos la noticia de que de que el Kanami y Blomberg Team iban a hacer el Zyren Hill, por lo tanto, aquí, bueno, es verdad que hace nueve días cuando me enteré de la, noti enteré de la noticia, gracias al director, que fue el que dijo, oye, que esta gente están decididas a realzar nuevamente Zyren Heat aunque yo creo que lo están haciendo, por desgracia, eh, no como a mí me gustaría, que no, lo que no significa que lo esté haciendo mal pero no como a mí me gustaría evidentemente a mí me gustaría que el Siren Hill 2 cuando salga, eh, saldrá en marzo es lo que están diciendo y, y solamente va a tener un año de, de exclusividad así que dentro de, un, de después de ese año pues ya lo tendremos en Xbox vale, hasta ahí todo bien Luego, un, ju un juego episódico titulado Townfall. Aquí vemos la imagen, tampoco vemos mucho. Una nueva película. Por el director este, que mmm, además es que el director, como lo dije en el vídeo, que lo voy a poner aquí para que veáis que no miento, que, vamos, que hablé de este tema hace ya nueve días, dije Oye, que esto va a pasar y tal, bueno, pues venga. Eh, para todos esos canales grandes. Una nueva película y aparte dos juegos, dos juegos, lo vuelvo a repetir, dos juegos, Siren Hill Ascension y uno Siren Hill F, que es qué es eso de F bueno otra cosa eh, esto viene de generación Xbox aquí vemos también una imagen también muy bonita de lo que hemos visto aquí es donde hemos visto realmente el tráiler teaser del Silent Hill F que es de donde salen estas imágenes tan preciosas y que y que sí que esto. aquí os lo voy a poner para que lo veáis ¿Eh? lo voy a poner para que lo veáis y lo vamos a comentar ¿vale? Ya vemos aquí pues una especie de Japón que si os fijáis tiene tiene su sus tendidos eléctricos y todo eso, o sea que significa que hay un una tumba con, con el Buda se ve muy bien ahí ahí como una chica una niña con vestido vestida de colegial ahí con, con un bate da muchas grimitas <ríe> y se está ahí pues bueno pues parece ser que la maldad o algo la va a a poseer a poseer y entonces aquí nos quedamos un poquito me quedo yo un poquito así como si estuviera viendo Higoku choujo porque digo bueno esto me recuerda mucho a lo de la serie esto de la tripofobia esto lo con, cuando lo vea muchas personas van a decir uy yeah! Es verdad, ¿eh? da un poquito de... Da, da mucha grima ¿no? El, esto de los agujeritos. ¿eh? Bueno, pues aquí con mucho floripondio. ¿eh? Mucho floripondio ahí, también con agujeritos. Vaya hombre, se, la, se la ha caído media cara. Se ha caído media cara. No pasa nada, no pasa nada. Silent Hill F. Bueno, pues esto es... Pues esto es el juego, Este es el juego, que una historia de Ryukichi eh, 07, famoso por sus novelas visuales japonesas, que tratan sobre misterios de asesinatos, terror psicológico y sobrenatural. Este Silent Hill Fest será una historia completamente nueva. Bueno, aquí, de, a, aquí hemos visto ya las imágenes, y esas son mis impresiones. Bueno, mis impresiones también con el evento, también, como digo, es que ha sido un poquito muermo. Mucho bla, bla, bla, mucho merchandising. Y en mi opinión, ¿eh? En mi opinión, mmm, quiero ver más tráiler, quiero ver más gameplay, quiero ver más imágenes. Yo no sé si ustedes estáis conmigo en eso. En cuanto a lo de que vaya a ser exclusivo de PlayStation, pues... Es una cosa que, que PlayStation trabaja así. Ahora entendéis por qué este evento se lo guardaba. No, no, no, no le vayan a corregir ¿eh? Eh, con el tema que tiene con lo de la CMA. Eso es lo que me, me, me da mucho coraje de Sony, que se esté quejando tanto de, de, de la compra de Activision Blizzard y esté haciendo este tipo de cosas y que la lleva haciendo años no, de hecho fíjense, de verdad en realidad que Microsoft haya comprado desarrolladoras ha sido a raíz precisamente de estos problemas de juegos que son multiplataformas ¿eh? pues no, pues si, si vamos de esa, vas a perder y anda que no va a perder por eso llevo esta camiseta de Call of Duty no la llevo por otra cosa pero os lo vais a tener que comer con papas Call of Duty ya no va a haber para ustedes vamos. es que si yo fuera para le rompía los contratos en la cara de Jim Ryan ¿o qué? haciendo contratos con, con Ami para que no... ¿eh? Toma. aquí va tus tres años de Call of Duty aguancaja que se fue juan de dios aguancaja que se fue juan de dios bueno ahora vamos ya, ya para terminar este despiforre eh, mary su spooky lo estáis la estáis viendo aquí vale quién es mary su es que ni puta idea quién es mary Sue? En su en, en su casa supongo que la conocerán luego ya aquí ya no lo sé pero en su casa seguramente la conocerán. Merizú dice, atentos, ¿eh? que esto esto viene, esto viene con esto viene con con trampa, ¿eh? dice. El sacrificio tan gordo que la comunidad trans, o los transexuales, os está pidiendo hacer es no jugar a un juego. Tú. No toda la comunidad trans. No digo que a lo mejor eh, algunos sí, pero toda la comunidad trans no. No. no. Porque si no, eh, ¿me estás diciendo que toda la comunidad trans son 1964 me gustas? ¿O cómo se mide esto? No me hagas trampas, Marifu no se están pidiendo que os enfrentéis a cargas policiales o que per, eh, perdáis días de sueldo por hacer una huelga en su apoyo, solo han pedido que no se compre un juego un juego cuyos desarrolladores han cobrado, el jefe apoya All Right eh, va sobre estereotipos raciales antisemitas siendo malos Puedes tener un esclavo y le da dinero a una transfoba. No es que estemos hablando de que os pidan que no juguéis a el juego. Solo a un juego crash grab de consola. Eh, de nostalgia. Vale. Vamos a ponernos un poquito en, en, en antecedentes porque. No, y si seguimos con los mensajes de ella eh, dice yo qué sé que, le eh, que lo podéis piratear si realmente es tan importante para vosotros, pero que es un juego más basado en una franquicia famosa, que no va a reinventar la rueda, ni ser el mayor experiencia artística del campo de los juegos bueno, pues no te lo compre ya no, y no me des problemas ...no me des problemas con, con este tipo de cosas... ...porque te mando... ...es que te bloqueo, vamos... ...en el momento que te vea te bloqueo... ...yo Gentuza... walk ...fuera... ...fuera... ...o sea, me estás diciendo todo esto... ...por el Hogwarts Legacy... ...sí señores, todo esto... ...porque... ...hace 15 horas, hace 10 horas hace seis horas la gente todavía sigue sin saber de qué juego estás hablando uno dice aquí que si es el Bayonetta 3 no, no la cosa es que J.K. Rowling la escritora de Harry Potter se le ocurrió decir un día pues lo que piensan muchos te guste o no te guste ese pensamiento pero hay que respetarlo igual que, igual que yo respeto tu pensamiento lo que pasa es que yo sí voy a comprar el juego porque no veo eh, no lo voy a piratear. No voy a piratear tampoco eh, un de la porque han hecho crunch contra los trabajadores. En ese momento no, no te vi yo. No, no, no vi yo a ustedes. No, en ese momento no. Y con el tema del inclusismo que se cargaron el de Lazo Hugh 2. No, eso tampoco. Lo único que salva el juego es que por lo menos. ...vas por ahí matando gente... De, una, ...de la manera más violenta... ...la violencia sí... ...la violencia sí, por supuesto... ...violencia siempre... ...amén... ...amén... ...amén... ...señores, amén... ...y ensanchen en el alma... ...ensanchen en el alma un poco... No, no, ...no sean como esta señora... ...que le está diciendo a todo el mundo... Lo que dijo J.K. Rowling... ...es algo que piensan muchas mujeres... ...y que piensan muchos hombres... ...que esté bien o que esté mal... ...eso ya es diferente... ...como te lo tomes tú... ...yo soy dueño de mis palabras... ...de lo que tú pienses... ...de lo que yo haya dicho... ...es otra cosa... ...muy diferente... ...yo puedo decir que PlayStation 4... Es una mierda porque tengo la Playstation 4. Y puedo decir que la Playstation 5 es una mierda. Porque aparte de que no tiene juegos. Sí, el Returnal. Mm. Qué casualidad que el Returnal. Sí que está solamente para Playstation 5. Para justificar. decir Tenemos un catálogo. Pero cuando llegue el eh, eh, para Playstation 4. El God of War Ragnarok. Lo disfrutaré yo. También. Y, y bueno, a ver, si hacen eso de mejorar un poco la consola, que ya va haciendo ahora, lo que más me preocupa es el dinero. Sinceramente, lo que más me preocupa en ese sentido El dinero, bueno, el dinero y los juegos o sea, Es que es que de, de verdad no, ya, ya, ya no da para más. Ya no da para más. O sea, es que me pongo a pensarlo y digo, me tiene, o sea, tiene que cambiar mucho para que me convenza. Tiene que cambiar mucho, tiene que cambiar mucho Sony para que para que a mí me convenza. No bueno, me ha convencido hasta ahora que me la ha comprado de segunda mano para jugar a 11 juegos. ¿lleváis tres generaciones con 11 juegos. bueno, tres generaciones, es una exageración. Pero o sea, 11 juegos de los que siempre estáis eh, hablando y, y, y soltando flores y diciendo que es lo mejor 11 juegos, 12 si contamos el Horizon Forbidden West eh, que ese no me lo comprado porque aparte primero me pasaré el primero el primer Horizon el Horizon Zero Down Horizon Forbidden West etc. A mí, sinceramente, eh, bueno, tendría que hacer otro vídeo y no lo voy a hacer sobre lo que opino de cada juego de ellos. No es tan mal, es lo que... Eh, eh, todos, no están mal, todos tienen sus cosas, tienen sus pros y sus contras, pero bueno. En fin, no todos son malos. Eh. No, no, no, no me vayáis a, a tirar a los leones tan rápido. No son todos tan malos. De hecho, el Days Gone es el que por ahora que le he cogido yo ahí el, el tranquilo el que más me está divirtiendo el de Las 1 mmm, me gusta la, la, la niña ahí tocando los cojondrines y eh, el de Las 2 es donde estoy viendo que hay un poquito más de de que han hecho algo un poquito más digo mmm, una cosa amigos eh, ya para terminar el programa ya, ya eh, contado lo que... ...lo que he sentido en este evento... ...la verdad es que me ha dejado un poquito frío... ...un poquito... ...no sé... ...me ha dejado un poquito... ...como con ganas de más... ...pero bueno... ...y, y, y las palabras de, de la escritora... ...de J.K. Rowling... ...al final... ...la no van a tener que comer con papas... ...porque es una señora... ...que te puede gustar más... ...o te puede gustar menos... ...su manera de pensar... ...con respecto a eso pero que tiene todo el derecho a decirlo, por supuesto, porque faltaría más que no tuviera derecho. Bueno, en fin, pues ese es el tema. El tema con... Señores, en fin, ese es el tema. Con el tema de, de aquí, de la Marizú Spooky, ella está cabreada con el Hogwarts de Gacy y pretenden que, bueno, que lo... Que lo... Que lo pirateen no comprarlo no no comprar no piratear piratear si sí, eso está muy bien no está muy bien toda la comunidad trans en contra de un, una escritora por decir algo que muchos pensamos y muchas piensan y que nos tenemos que callar pues mira va a hacer tú que no Mary spooky va a hacer que no estoy hasta allá hasta aquí de la gente como tú. De la gente que o conmigo o contra mí yo no tengo nada que discutir con personas como ustedes qué debate hay ahí ahí lo único que veo es la biblia y me aburre la biblia me aburre me aburre pero bueno a ver para terminar todo el tema de esto mira eh, la escritora J.K. Rowling tiene una opinión cada persona tiene, y, y una opinión compartida por muchas mujeres y también por muchos hombres yo voy a jugar al Hogwarts Legacy y miles de personas van a jugar al Hogwarts Legacy y seguramente miles de transexuales jugarán al Hogwarts Legacy y lo disfrutarán que es para eso, para lo que está y tus rollos que tengas tú contra la escritora cada mañana uy, no de, ya, hoy ya no se puede decir esto pero es que qué clase de eh, qué clase de libertad os están enseñando a ustedes ¿ustedes os creéis que libertad es censurar? ¿ustedes os creéis que libertad es eso? la censura es todo lo contrario a la libertad nada más que eso bueno amigos, eh, me despido de todos ustedes, eh, no le hagáis caso a Marizú y mucho menos tampoco a las Karen, que son el lado contrario, el lado opuesto, son las locas de, del moño, son las locas del moño, que están mmm, en el otro lado, en la otra orilla, gritándole a las Woks. Y hombre, así, no se puede. así así es como sale un Belma, así es como sale un Wesker negro, así es como sale una, una Ariel negra, así es como, como, como sale cosas forzadas, mal hechas y a que nadie le gusta. En fin, amigos, el que quiera jugar a Hogwarts Legacy, que no le haga caso a Marizu Spooky. Nos vemos en el siguiente programa, hasta la próxima, amigos.